hola hola a todos muy muy buenas tardes días noches en el lugar en que se encuentre mi nombre es javier y al día de hoy tenemos un invitado súper especial a nuestro canal que también eh, va a subir esta información en el canal de él es emanuel hola emanuel cómo estás hola mucho gusto javier este no de verdad que un honor un placer estar eh, aquí he visto tu trabajo en, en, en youtube la verdad me gusta mucho lo que haces me gusta mucho tu contenido y de hecho, este, creo que a nivel eh, como youtuber, creo que también tengo muchas cosas que aprender. Tú tienes un poco más de experiencia que yo. Y bueno, el, el día de hoy vamos a hablar de este, una compañía que hemos hablado en común, tanto tú como yo. Este, no sé, dime qué... qué, qué ¿Qué piensas tú de, de, de esta compañía Omega Pro? Porque yo, yo sé que te, se juntó el hambre con las ganas de comer, como dicen aquí, entonces, dime. Bueno, eh, eh, antes, antes de la llamada estábamos precisamente preguntándonos eh, qué era la vida del señor Juan Carlos Reynoso, y me contaba Emanuel, pues él tiene su WhatsApp público, en el canal, lo cual voy a hacer también, me parece una cosa interesante, tener un, un WhatsApp público para que la gente deje su, sus denuncias, su, su información y demás. Y me contaba él... Cuéntales, cuéntales. Ok, eh, mira, eh, después del video que hicimos de, eh, de Juan Carlos Reynoso, que ya había participado en otra compañía, donde básicamente dejó a miles de personas... Este, sin su dinero, este, después de eso, me, porque yo eh, tengo el, el, el, el, el beneficio de que muchos de sus diamantes, muchos de las personas cercanas a él, inclusive personas que hacen presentaciones de negocios todas las semanas junto a él, me están pasando información bastante este, importante. Es exclusiva, sí. Se puso furioso, se puso, se puso enojado. Eh, y muchas personas están llamándolo directamente a él, están escribiéndole para, eh, para tener respuestas, para preguntarle cosas y el señor no está respondiendo llamadas. De hecho, te voy a contar algo, Javier. Eh, en el Perú, todo esto es información que la gente me pasa a mí, ¿verdad? En el Perú, un momento en el que la gente eh, no conocía Omega Pro habían eh, pueblos ciudades muy pequeñas muy pobres donde la gente ni siquiera sabe leer o escribir llegaron promotores de Omega Pro a estos pueblos y los engañaron les le sacaron su dinero su, sus ahorros que tenían de ojo el colchón para sí. meterlos a, a Omega Pro como ellos no saben leer ni escribir les crearon sus cuentas les pusieron su su usuario y dejaron que el dinero generara cuando el dinero empezaba, empezó a generar y ya podían retirar adivine qué se fue el dinero consenso. de todas estas personas entonces no. al no haber eh, un regulador porque usted cuando empieza en Omega Pro lo que ellos te recomiendan es que tú le des el dinero directamente a la persona que te está ofreciendo este, este, este negocio al no haber Omega Pro eh, no está regulando los ingresos de dinero, simplemente los acepta por medio de sus líderes hay mucho vandalismo por medio de estos líderes que muchos cobran una comisión por adicional a lo que cobra Omega Pro por retirar, muchos por eh, crearle la eh, cuenta, un crearle de cosas. la cuenta entonces hay muchas irregularidades por ese lado uy no, que falla, que falla sí definitivamente eh, una de las cosas más fuertes es precisamente lo que hablábamos ahorita antes de, de comenzar a grabar, es la cantidad de personas engañadas. Digamos que sí, ahorita nos van a decir, no, pero es que Omega Pro está pagando. Claro, está pagando. Mantequilla pagó hasta que, hasta que pudo pagar. Le duró el negocio tres meses. De hecho, sí, el, el, el es que, caso de Mantequilla... Es lo mismo que Omega Pro, pero más acelerado, porque como él claro. da unos rendimientos tan altos en tan poco tiempo, es como era un esquema Ponzi, pero reducido en, en, en, o sea, en una cuestión de tiempo muy rápida. Y justamente Exponencial. todo esto se va a ver reflejado en Omega Pro y en muchas otras plataformas que están cayendo que son similares. Yo, yo tengo una teoría. Mira, mmm, que Juan Carlos Reynoso haya participado en otra compañía, y, y, y yo no digo que yo no he participado en esquemas piramidales, pero como cliente uh -huh. me han robado, mejor dicho, he, he caído y por eso empecé a hacer estos videos. Eso es una cosa, pero que tú ya, ya aparezcas como el CEO de un esquema piramidal, eso es otro nivel, ¿no? Claro. De hecho, eso te hace más cómplice que cualquier cosa con esos rendimientos tan altos en, en fin, la terminología que utilizaban en esa página web de ellos, eh, en donde decían que el Bitcoin era el oro digital y pues todavía estamos en la época en que nos están conquistando entonces nos muestran el espejo nos dicen que el Bitcoin es oro y entonces allá vamos a caer y eso pasó en el 2018 y en el 2019, este señor como CEO de esa compañía, de hecho lo que hablábamos ahorita, lo que tú me comentabas es que lo más probable es que el eh, salga en su próxima llamada corporativa precisamente a hablar de nosotros, lo que pasó aquí en Colombia con el noticiero que lo nombró que lo buscó y al que no le respondió porque si sí lo buscaron él, él habló precisamente de ese noticiero no correcto, de hecho este eh, también me pasaron información de que no fue que nada más le, le escribieron en una de sus redes sociales lo intentaron localizar vía Instagram, lo intentaron localizar vía telegram, vía whatsapp lo llamaron y el señor no se dignó a contestar ahora, lo que yo decía en uno de mis videos pasados si este señor realmente lo que hablaron en caracol fue algo que era mentiras el, el señor lo que dijo fue, no, eh, yo dejo la puerta abierta cuando ustedes quieran si, si realmente están hablando mal de Omega Pro, yo como CEO, como representante de una marca yo les digo, no Voy directamente en este momento a las oficinas de Caracol y quiero que me hagan una entrevista porque ustedes dijeron cosas que no es cierto y vamos a aclarar las cosas. Pero no, sí. el señor se queda de manera pasiva esperando a que todo pase, a que la gente se le olvide todo. Y así va a pasar con, con el tema de los videos que, que hicimos relacionados con eh, su participación como parte eh, corporativa. Dentro de un esquema, un esquema piramidal Que dejó a muchas familias Sin dinero Lo que hablaba yo precisamente con Emanuel era Mire, si logramos con esto Aunque sea que una persona pueda recuperar Su casa o la hipoteca de su casa Aunque sea que una persona pueda Recuperar su auto O que no vaya a perder O que no vaya a perder eh, Su Su hogar eh, Con eso ya estamos súper súper bien ¿Sabes Con qué? una persona ¿Sabes qué es lo que más me, me, me, me, me frustra a mí? El hecho de que por más información que uno dé, por más de todo, hay gente que está adquiriendo deudas. O sea, no tienen el dinero y están adquiriendo deudas en bancos para meterlos a Omega Pro. Y esto es una táctica de, de apalancamiento de ellos. Ellos mismos, hay líderes sin escrúpulos, que a mí ese tipo de personas me parece sumamente asquerosas, que recomiendan meter, ir a un banco, solicitar un préstamo a 48 meses, para que cuando usted retire sus ganancias, pueda irlas, irlas pagando y obtener un, un beneficio, o sea, estas personas, tras de que no tenían dinero, se van a quedar con menos dinero del que ya tenían. No, y con esa deuda, sí he visto videos en las que líderes de Omega Pro, están eh, promocionando que las personas vayan a los bancos, saquen un crédito, imagínense, póngame cuidado, saquen un crédito a X cantidad de meses y le dicen, mire, y usted pone la plata aquí y pone la otra. Bueno, eso era antes de, de, de, de lo que pasó con, con el tema de que ahora hay unas licencias para una cosa y otras para otras. Pone la plata aquí, la pone aquí, eso es una mano de artimañas, si y en tantos meses usted ha recuperado... En lo del crédito, se queda con lo del crédito y se va a ganar un no sé cuánto porcentaje. Ahora, Omega Pro ya estaba muerto. Sí. Eh, ya estaba muerto. Omega Pro ya estaba muerto. Lo revivieron. Fue una estrategia ni siquiera genial. Fue una estrategia desesperada, ¿no? Esos cambios que hicieron. Lo que, lo que quieren, lo que siento yo que quieren es... Omega Pro ya, ya, ya, estaba, ya estaba muerto, ya era el momento de decir ya no, cerramos y, y nos vamos, pero están esperando la época de diciembre la época cuando la gente recibe para estas compañías, esas épocas son, son, son su, su aguinaldo, van, van a tener las mayores eh, eh, ganancias y ahora les voy a decir algo eh, muchos líderes cuando vieron todos estos cambios se empezaron a, a pasar, se empezaron a ir principalmente para Valius que es otro esquema Ponzi, igual Igualito. o peor que Omega Pro. Y, y vean lo que, lo que me pasaron a mí, que pasaron en un grupo, que esto lo iba a hacer en un video mío, pero aprovechemos que estamos acá y se los leo. Eh, esta es una información que pasaron en un grupo con la cual me filtraron a mí, dice... En el compliance de Omega, de Omega Pro dice que si se retira y comienza a promover otros negocios y comienza a hablar gente de los grupos que no son su gente, la regla es clara. Debe entregar su posición actual a su líder principal. Si juntas pruebas de que esto les está pasando por medio de evidencias contundentes, puedes enviarnos a Andrés y a mí, estos usuarios, con las evidencias para nosotros enviar a la empresa y que estos códigos queden bloqueados. Las personas son libres de tomar una decisión de salir o de quedarse. Lo que no está correcto es que con mentiras y hablando cosas negativas persuadan a las personas para llevarlas a otros negocios y destruir el trabajo que alguien ha hecho de manera correcta. O sea... Ya, ya para ellos empezó la cacería de brujas interna. Sí, sí. Sí, Dígame claro. usted, ¿qué banco, Javier? ¿Qué banco le dice usted? No, es que si usted tiene un ahorro conmigo, usted no lo puede ir a hacer en el Banco de Vivienda de Colombia, digamos. Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, si estamos en es, un Banco exacto. Colombia no se puede ir para la vivienda. Correcto, es, es algo estúpido, es algo que no <risa> tiene sentido. Inclusive yo hice en TikTok un video precisamente de uno de los líderes, de esa compañía donde decía exactamente lo mismo que estás diciendo tú. Les decía, mire equipo, el que se vaya a ir bien bienvenido, bien, bien pero si usted eh, tenga en cuenta que le van a cancelar su código, le van a coger su número de cédula, su número de, de correo electrónico, su teléfono y no le van a permitir nuevamente crear cuentas en Omega Pro. Y al final les dice... Si lo, si lo ha pensado, ni siquiera lo piensa, algo así, yo como que, uy, esta gente sí, puras, puras artimañas coexitivas que lo que hacen es que eh, la gente eh, se quede ahí. Y obviamente, obviamente, la gente le da miedo. Tenía una, precisamente una persona que me pasa información de, de, de Omega, que fue la que me envió eso. Me decía, yo tengo miedo de que yo yo, yo, yo no podemos hacer nada. O sea, no pueden hablar mal, no pueden decir nada porque tienen sus ahorros ahí y pierden mucho dinero si se llegan a retirar. Sí, Ima imagínese, usted, ellos se comparan mucho con, con, con los bancos. Imagínese usted que, que un banco le diga a usted, vea Javier, usted tiene dinero con nosotros, tiene sus ahorros de toda la vida. Pero si usted habla mal de nosotros... Nosotros le, le, le cerramos esa cuenta y nos quedamos con el dinero. O sea, ¿qué clase de manipulación es esa? Ahora, este, otra cosa. Ahora estaba eh, hablando yo que esta llamada la teníamos que hacer antes, pero tuve ahí un, un, una, una llamada de Zoom. Era una persona ofreciéndome a mí este, una, una, una oportunidad de negocio. Y digo yo, ok, me van a hablar de otra compañía. Vamos a hablar de, de, de una compañía que quizás es algo que yo no conozco para empezar a investigar y, y resulta que era Omega Pro ah, preciso este, este video que grabé lo voy a subir eh, por respeto a la persona voy a censurar la cara de ella de, esta, de, este, de, esta, de este man pero eh, a lo que voy es que en cierto punto de la conversación ellos están tan adoctrinados que yo le dije pon mi nombre de, en YouTube o con solo que pongas Omega Pro eh, uno de los primeros resultados va a ser el, el mío y ahí va a ver qué hago yo. Ah, entonces usted habla mal de Omega Pro. No, yo no tengo nada que ver ahí. Le digo, ¿pero por qué? Simplemente véalo y analice la, la información. No, es que yo, yo, yo tengo la información correcta de la fuente correcta. Entonces, y tengo los resultados. Y tengo los resultados. Y él, <risa> su argumento para debatir, su argumento para defenderse fue: Es que, Emanuel, si usted no tiene dinero en Omega Pro, no puede opinar. O sea, imagínese... Ponme cuidado, esto es primicia, ponme cuidado. Dime. Yo hace en abril de este año, mmm, antes de comenzar a darle dura a, a Omega Pro, y después de que me estafaran en el LZTD, en, en LZTD y en esta otra, bueno, ya ni me acuerdo. Bueno, me han estafado tres veces, bueno, me han robado tres veces. Afortunadamente no metí gente, en la primera metí como cinco personas y... y, y lastimosamente creí en esa empresa, en la segunda no metía a nadie y dije voy a meter 100 dólares en Omega Pro 100 dólares, no es mucho, no es nada, o sea, no es mucho de esos 100 dólares me tocaba pagar 149 dólares, ¿verdad? de esos 149 dólares eh, eh, dije, bueno, una persona normal que haga la red con 100 dólares puede llegar muy lejos pero yo no hice red, no invité a nadie y me puse a hacer las cuentas de cuánto podía retirar entonces dije, voy a retirar después de seis meses seis siete meses a ver cuánto puedo retirar 46 dólares, lo solicité el 14 de este mes, hoy es 19 y no han llegado <risa> entonces o están retrasados también en los pagos eh, perdí 100 dólares o sea, una persona ha, haz la cuenta esto con 10 mil dólares con 10 mil dólares recibiría menos de 5 mil dólares. Entonces siempre se quedan con muchísimo dinero de la gente. Yo no le, yo, Se comparan con los bancos, pero lo que yo le digo a la gente, ¡listo! Ustedes se comparan con los bancos. Yo voy al banco y meto mil dólares, ¿sí? Y a mí me dan una tarjetica, a ver, como, como esta. Me dan una tarjetica como esta y a los cinco minutos... Yo puedo ir a retirar todo mi dinero del cajero sin ningún problema. Aquí no, aquí le quitan el 30%. No se Ish. pueden comparar con los bancos. Y, y eso es otra cosa, Javier. Se suponía que ellos iban a, saca, a tener una tarjeta de, de un banco donde ellos podían retirar el, el, el dinero ganado. Eh, ¿Qué pasó con eso? O sea, yo no sé si tuviste los... los los videos, déjame ver si lo encuentro, yo hace mucho tiempo, el 29 de julio había hecho un video sobre esto, pero eh, aparecían ellos mostrando una tarjeta, ah, mira, sí, en, un, en un evento, en un evento, en sí. un evento, mira, la, la dichosa tarjeta sí. OMP, ¿qué pasó con sí. eso? Nosotros no, mandamos no un nada. correo a, a Mastercard, diciendo que si ellos tenían algún tipo de relación con Omega Pro, y nos dijeron, no, Omega Pro es más, ellos mismos, los demás cercanos dijeron, eso es un esquema Ponzi nosotros no trabajamos con ellos o sea que lo que bah, mostraron pues, en ese video simplemente era un pedazo de una tarjeta X pintada con el logo de, de Omega Pro no eso se, puede, eso se puede mandar a hacer, sí, claro es que esa gente, o sea, to, cualquier tipo de artimañas en las que puedan enredar a las personas eh, y puedan eh, manipularlas para lograr su beneficio propio es definitivamente de, de, yo hablé con un te voy a contar yo hablé con un líder un líder de una compañía en la que yo desarrollaba de producto que conoce directamente a Mike Sims personalmente y eh, la primera pregunta que yo le hice a esta persona le dije venga Pars dígame ¿usted ¿sí qué opina de Omega Pro no porque yo fuera a entrar sino porque le me dijo mire yo conozco Mike Sims y My Sims es una persona de buen corazón Lo que hablábamos ahorita que tú me decías Es una persona de buen corazón O sea, no tiene maldad en su corazón Pero mirando el negocio de Omega Pro Desde cualquier punto de vista Es un esquema piramidal Eso es como GoArbit GoArbit y Omega Pro es lo mismo Hablan de minería Hablan de trading Imagínate cuánto, cuánto tienen que poner en riesgo Haciendo trading para poderle responder a las personas con el dinero ¿cuál es el riesgo de, de, de esa empresa todos los días para poder responderle con esas cantidades tan elevadas de dinero no, de más y del que en la, en la página de la estrategia Neptune ellos tienen un, un donde le muestran resultados y usted ve, y ellos nunca tienen pérdidas o sea es, todos los meses salen verde, en verde en verde, en verde, verde, pasa pandemia pasa eh, eh, ...una guerra. posible guerra... ...o sea, pasan miles de cosas... ...baja el dólar, sube la gasolina... ...y ellos siguen presentando... ...ganancias, eh, o sea... ...esos números que ustedes le están presentando... ...son números que realmente no corresponden... ...a la realidad... Si, si, to, ...todo esto es una mampara... ...yo estuve en una... ...que, que se llamó... ...Pietra Verde... ...donde ellos trabajaban con minería de esmeraldas... ...y ellos... ...mostraban las minas... Y digo yo, bueno, van a mostrar las minas, se tiene que ver maquinaria pesada, se tiene que ver, este, o sea, mucha inversión para lo que es. Y mostraban unos, unos huecos que parecían madrigueras como de conejos. Y es, aquí están las minas, aquí se mete uno donde ni siquiera cae una persona. Y después, cuando están haciendo el proceso de pulido, una persona sin camisa, ahí con una sola máquina. Ni siquiera era que había una línea de, de pulido. Ahí, haciéndole una piedra, ahí fue donde yo dije, no. O sea, todos estos sistemas funcionan igual. Lo único es que hacen un teatro para decir, el dinero viene de aquí. Ahora, Omega sí. Pro está en proceso de exit scam. En cualquier momento, le van a... De hecho, hay información que a mí me pasaron de que ellos tienen una billetera pasiva, que es donde caen es, estos dineros, Pronto van a haber cambios también en esa billetera pasiva. Y en cualquier momento les van a decir, bueno, vamos a hacer un token. Vamos a hacer una criptomoneda. Ah, no, eso es lo más lógico, claro. Que, que ya claro. eso es como para recoger el último dinero como para irse. Y vea que lo estamos diciendo aquí en este video, que no se asusten cuando realmente hagan eso. Porque sí, es el mismo es el... esquema que siguen, que siguen todas. Sí, el, el, el proceso es, es el mismo siempre, ¿no? Entonces... Cuando el esquema piramidal ya está en, en su salida, empiezan los cambios. Eh, ya vimos los cambios en Omega Pro, que ya son dos licencias, una para inversionistas y otra para las personas que hacen red. Primer cambio, primera bandera roja después de tantas banderas rojas. Y el segundo cambio va a ser un token, es lo más probable, o una regulación gubernamental. Van a decir que eh, un gobierno de, normalmente es el gobierno de los estados unidos que eh, le restringió sus operaciones y que tienen que parar absolutamente todo lo inteligente del tema es que ellos no operan en los estados unidos y no reciben clientes de los estados unidos primero segundo están eh, constituidos en dubai en dubai desde que usted tenga dinero no pasa absolutamente nada allá no pasa nada desde que usted le lleve dinero a dubai no pasa absolutamente nada porque es un paraíso fiscal, digámoslo así, en, en medio de, de todo esto. Entonces, allá no les importa y normalmente todos estos esquemas piramidales tienen dos cosas. Las Isar, Islas Vírgenes Británicas, que es donde se regulan supuestamente todos los, los brokers. Ellos no son un broker, no sé qué hacen regulados allá o creada una empresa allá. Y Dubai. esas son dos que fijo o fijo se van en, en cualquier momento. No porque Dubái sea uno de los países más ricos del mundo, quiere decir que tu dinero está ya resguardado y está seguro. En cualquier momento se pueden ir. Sí, correcto. Eh, otra, otra, otra cosa, Javier. ¿Tú, ¿Tú realmente cómo crees que va a acabar esto? ¿Qué van a decir? ¿Que van, o sea, en el momento que dejen de pagar, que, que la plataforma, que de hecho ya hubo un, un, un caso anterior... Donde la plataforma pasó prácticamente dos días sin funcionar. Dígame usted qué tipo de empresa, cuánto dinero no perdería una empresa de las magnitudes de Omega Pro con 2.7 millones de personas cerrando su plataforma principal dos días. O sea, ¿qué fue sí, lo que pasó acá. ahí que tuvieron que? De hecho, hay, o, hay otro canal de YouTube Tonga TV que yo no sé si lo, si lo has visto. No, en, no lo he visto. En el que él, durante ese periodo, se dieron cuenta de que tuvieron que fondear las cuentas de cripto, de, de criptomonedas. Se agarraron de una billetera más grande para mm. meterle Omega Pro para ahora sí tener dinero y ahí fue donde volvieron. Entonces, wow. ¿qué es lo que pasó? Se quedaron sin dinero, tuvieron que hacer quién sabe qué para volver y ahí sí reactivaron la página. Cuando caiga eh, Omega Pro... Se quedaron sin capitalización, entonces... Lo que hicieron fue que cogieron de sus fondos para recapitalizar. Correcto. Cuando una caiga Omega increíble. Pro, ¿qué crees que es lo que van a decir? Eh, hay, hay varios escenarios, ¿no? Eh, el primer escenario y, y el más normal de todos es lo que tú dices. Eh, sacan un token. Ese token empieza valiendo cero. Y por la cantidad de personas, porque tienen una comunidad grande, entonces puede costar 20, 30 dólares, no sé, se me ocurre. ¿Sí? Eh, ¿por qué? porque van a empezar a moverlos pues tú sabes que cuando un token se mueve compras y ventas pues sube y baja su precio y normal y se va a mantener luego de que el, el token ya no sea utilizado por la comunidad o, o en el momento en que la compañía empiece a dejar de pagar pues hay pánico por parte de las personas y empiezan a vender ese token de alguna manera a salir de ese token cuando salen del token pues el token se va para el piso todo el mundo se va entonces van a decir que se descapitalizaron, que bueno, en fin. Justo como pasó. Esa con puede ser una. Generación PSOE. Así pasó con Generación PSOE. Y, lo, y la otra es que luego de eso van a decir que una regulación por parte del gobierno de los Estados Unidos que no los deja seguir operando. O Inglaterra que no los deja seguir operando. Y, y chao. Sí, <ríe> ya, yo, es yo, yo, yo apostaría más por eh... O sea, obviamente le van a echar la culpa a otros, a cualquiera. Y te voy a decir algo, Javier, nos van a echar las culpas a los youtubers. ¡Ay, no, me digas! A nosotros. nosotros. <ríe> Porque Juan Carlos Reynoso, cada vez que hacemos contenido, el hombre se pone pero furioso. Entonces, eh, una okay. de las tantas que podría suceder es la vieja confiable nos hackearon. Ah, sí, la del la, hackeo. Sí, porque eso es algo que siempre en todos estos esquemas Todas. Ponzi utilizan. Y este la segunda es el, el tema de que le van a empezar a, a echar la, la culpa a la mala información. A que youtubers empezaron a decir cosas que no eran ciertas, dejó de entrar gente y que por ende eh, tuvieron que cerrar. Pero definitivamente lo, lo que el video que tú hiciste, que yo repliqué también donde Juan Carlos dice que, que tienen 700 líderes y que esos líderes eh, no van a dejar caer la organización y van a seguir haciendo eventos y van a seguir trayendo gente ahí está claro hermano ahí está claro, o sea en el momento en que dejen de traer gente no se pueden mantener luego con el trading con todo lo que hacen a mí me da risa Juan Carlos Reynoso porque cada vez que abre la boca acaba su propia tumba. El hombre, o sea, yo cuando estaba escuchando esa llamada corporativa que él dice que ellos tienen los suficientes líderes para no permitir que Omega Pro caiga y que estén entrando nuevos inversionistas, yo dije, ¿es en serio que está diciendo eso? Sí, es muy brutico. <ríe> o sea, es, este señor realmente. Ese no se, ese no se va a perder esta llamada, esta, esta, esta llamada. Ah no no. Porque todos los él sabe. Videos, ¿eh? <risa> él sabe que, él sabe que, y señor Juan Carlos, pues, si usted ya estuvo en un esquema piramidal, si usted ya estuvo en un, en un, en un tema donde muchas personas resultaron afectadas, pues lo más loable de parte suya es que, es que, pues traten de responderle a la mayor cantidad de gente y salgan con el, el, el, el menor daño colateral, recuerde que aquí hay amas de casa aquí hay madres de familia, personas que fueron y vendieron un terreno, vendieron su carro, su casa, para invertirlo en esto, porque un líder, y usted mismo los está entrenando, eh, es chistosísimo el tema de los entrenamientos de semana. Eh, de hecho, algo, algo, Javier, algo que a mí me parece, o sea, súper ridículo, es el hecho de que ahora están ofreciendo esas clases, esos entrenamientos, como una, como un plus, como un extra... Como, como, como que usted está pagando su licencia y que va a obtener eso. Yo, Emanuel González, que no tengo ni un solo tipo de inversión en Omega Pro, puedo ver esas llamadas, esos entrenamientos, lo suben a Facebook, los suben a YouTube. Entonces, ¿qué, es, ¿qué está pagando usted por algo que todo el mundo ¿Qué puede exclusividad ver? tiene? O claro, sea, no, hay, no hay nada de exclusividad. <risa> nada, nada. Lastimosamente muchas personas definitivamente y ya pues ya nos quedan cinco minuticos, muchas personas van a quedar eh, afectadas con este tema. La recomendación Emanuel. Eh, número uno si usted entró engañada a este tipo de plataformas, si usted entró eh, manipulada, si usted eh, fue de las personas que manipularon la información para eh, meter a, a estas personas, si usted entró gracias a esta manipulación yo lo que esperaría es que usted, una vez que caiga Omega Pro, que va a ser dentro de pronto, eso se los aseguro. Una vez que caiga Omega Pro, usted no vuelva a invertir en este tipo de plataformas. Que usted abra los ojos. Y peor aún, si es una persona que es networker, que metió a muchas personas. Y que usted, a medio camino usted dijo, uy, esto es una estafa. Pero usted ya estaba metido, ya me había metido la pata. Yo esperaría que usted no vuelva a hacer lo mismo en otra empresa. Entonces... Eh, eso es lo que queda, aprender las lecciones y lamentablemente a muchas personas esa lección le va a costar muchísimo dinero. Sí, esa es una, una buena recomendación. Bueno, ahí diferimos en algo, imagínate, <risa> <risa> ahí diferimos en algo. Yo pienso que, que, que el entrar a este tipo de plataformas, eh, si tú entras engañado, pues ya, pues nada que hacer, ¿no? Eh, trata de salirlo corriendo lo más pronto posible. Recomendación, saca todo el dinero que tengas ahí lo más pronto posible. Aprovecha que todavía están pagando. O sea, la gente dice, ¿es que están pagando? Sí, claro, están pagando con el dinero de las personas que están entrando. Aprovecha y retira todo lo que tienes ahí si puedes, si quieres. Y hay maneras, um, por eso te decía, ahí diferimos en algo. Hay maneras, Hay alguien que decía, eh, eso era Andrés, Andrés decía de criptomarketing, decía, hay maneras de hackear el sistema. Hay manera de hackear a estas plataformas. Eh, igual gente va a salir lastimada. ¿Sí? Y hay personas que aprovechan eh, cuando estas plataformas están empezando para entrar. Lo que yo no estoy de acuerdo, definitivamente. Tú puedes entrar, sácale provecho y salte. Lo que yo no estoy de acuerdo es que tú entres ¿Sí? Meter, y metas más personas. Digamos que eso es lo más fuerte. Meter a otras personas dentro de esto. Sí porque que tú ya, que entres, igual hay personas que, que entran y dicen bueno, yo sé que es una estafa voy a, a jugar un poco a la lotería a ver si, si ellos pagan en 10 meses a ver si dura esos 10 meses saco mi dinero y ya pero, pero yo, no entraría, que es una, yo no entraría un, a Válidos, yo no entraría Válidos yo ahorita, ya, ya, ya, a mí me dicen Javier, venga, le vamos a poner 5 cuentas eh, Válidos, Quantum eh, Solarium eh, ¿cuál otra hay trae? Eh, Metaindex y Omega Pro y Go GoArbit, 6. Yo no entraría ni a Go GoArbit, ni a Omega Pro, ni a Metaindex, eh, ni a Validus. Entraría, por ejemplo, a a Quantum, por ejemplo. Porque hay altas rentabilidades, puedo recuperar mi dinero más rápido sí y lo dejo trabajando ahí. ¿sí? Eso haría yo. sí Yo, Pero ejemplo, no metería gente. en Validus no entraría... Eh, porque Valius fue creada como competencia de Omega Pro, para quitarle los clientes a Omega Pro, entonces su flujo de, eh, de dinero viene de Omega Pro, ¿qué pasa cuando mm. caiga Omega Pro? Va a caer Valius. Ah, ok, ¿Por bueno. ¿Por qué? Porque bueno. su, la, la gente que les estaba robando, les estaba quitando, ya va a frenar de golpe, ellos no empezaron como Omega Pro, metiendo gente, eh, haciendo campañas de ceros, ceros mm. no entonces ahí va a haber un quiebre importante del flujo de dinero que les está ingresando, y siempre pasa así, con Pietra Verde pasó así, crearon una compañía que se llamaba Fox, con quitándole cliente, clientes a Pietra Verde, cayó, y a los meses cayó la otra. Bueno muchachos, muchas gracias, Emanuel, muchas gracias por haber estado el día de hoy, bueno, yo voy a subir este también, a, y creo que tú también vas a subirlo sí, a YouTube, sí, claro. y nos estaríamos reuniendo en estos días para que hablemos ya de de otra compañía que sería Go Arbit, que Perfecto. también está es así que está agonizando. Esa sí que <ríe> es está así agonizando, que está agonizando, señores. Ya murió ya no, prácticamente. Ya murió prácticamente. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Javier y chao. Chao.